Cáncer! ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida. Fíjate que ves así ya tu tirada aquí porque hemos tenido unos pequeños desajustes y llevamos dos intentos por sacar este video para ti, para entregártelo y bueno, vamos a utilizar las mismas cartas de la primera vez que se, que se hizo este, este movimiento desde que se seleccionaron estas cartas. Puesto que es importante que recibas este mensaje y deseo de todo corazón que así sea Te invito a ponernos en esta disposición, a abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma Entrar en esta comunión y en esta conexión divina Para que a través de estas palabras te sientas en paz y puedas encontrar una respuesta a aquellas situaciones en las que te encuentres Vamos a iniciar cáncer, gracias por estar aquí. Mira, eh, como te decía, van varias eh, veces que tratamos de grabar este video y por alguna u otra razón no se ha podido. Sin embargo, bueno, vamos a mantener las cartas como salieron desde un inicio. Te explico cómo está el asunto cáncer para ti. En tu presente tienes el 6 de oros. El 6 de oros nos habla de esta importancia de compartir de compartir de manera genuina Cáncer, con total humildad, con total apertura, de dar, de servir, de entregarte, y no con esta visión o este objetivo de dar, dar, dar, dar, y no importa lo que tú sientas, y sí, yo doy porque soy bueno, bonito y bondadoso, no Cáncer. Esta entrega que se te solicita, con este 6 de oros para que tus negocios, para que la parte económica se expanda. Es una entrega de ti mismo, de ti misma, hacia ti mismo, hacia ti misma. ¿Y cómo funciona esto, cáncer? Es importante mencionarte que todo aquello que tú compartes con los demás, en realidad te lo estás compartiendo a ti. Cuando compartes con los demás, cáncer, es una forma de decirle al universo que mereces abundancia, que mereces recibir bienes materiales, bienes económicos, bienes en relaciones. Y que estás abierto y abierta a recibirlos. Es la manera en la que le dices al universo, hay espacio para recibir más. Y con esto te dicen en tu presente cáncer, ten cuidado con, eh, con ser avaricioso, con ser... Eh, codicioso ok. es importante que te abras a compartir también es muy importante que a través de este compartir te mantengas en constante movimiento en constante acción que tenga que ver y que esté enfocada a lo que realmente deseas proyectar, eh, a lo que realmente quieres avanzar empezar, emprender Ok, esa acción, por ejemplo, si tú deseas aprender a hacer pasteles, bueno, entonces entras a tomar un curso, te metes a YouTube investigando la mejor forma de hacer pasteles y te pones a estudiar y entonces vas paso a paso aprendiendo, mostrándote como un estudiante constante, ok, y así en todos los... los aspectos de tu vida que hoy son importantes para ti. Mantente como un estudiante, una estudiante, sé generosa. Ten cuidado con la pereza, también aquí en el 6 de oros nos hablan de esa sensación de pereza en la que de repente quisieras más dormir que actuar y de repente en ese... En esa sensación o en ese deseo sobreestimulado de dormir puedes caer en pereza y en quedarte estancado, estancada y entonces ver cómo tus finanzas se van para abajo, cómo tus parte, la parte material se va para abajo o se estanca. Te dicen en octubre cáncer mantente en constante acción enfocado en lo que realmente quieres lograr. Y esto te lo dicen porque hay ciertas resistencias. Tienes la carta del juicio, Cáncer. ¿Y a qué se refiere esta carta del juicio? Bien. Y eh, eh, bueno, aparte, quiero hacerte mención de estas tres cartas que estás viendo aquí: seis de oros, el juicio y el diez de bastos. Si tú lo puedes notar, están hechos a mano, están pintadas a mano. Y esto es porque. Cuando el mazo llegó a mis manos no tenía estas cartas físicamente, así que mi responsabilidad para entregarte estos mensajes con todo mi amor fue, fue dibujarlas, fue crearlas de manera amorosa para ti para todas las personas y todos los signos y energías a quienes les salgan. Y quiero darte las gracias, Cáncer, porque eres el primer signo en lo que va de todo el tiempo que hemos estado subiendo... Videos con estas guías para el alma, es el primer signo que tiene estas tres cartas juntas. Gracias y felicidades por eso. Y te lo comento porque ante esta, esta carta del juicio es muy importante que te abras a ser creativo, no te resistas a ser creativo, no te resistas a mostrarte como tal eres. Ok. Es muy importante comentarte que este mes de octubre se están moviendo las energías para que seas firme y también para que seas transparente, para que seas más sensible y no te dé pena mostrar esa sensibilidad y por otro lado para que te reconozcas como hijo o hija de ese poder superior en el que crees y para que confíes en él. Antes de confiar en el afuera, confía en él, confía en tu interior. Y te dicen, quítate todas estas etiquetas que te compraste en algún momento sobre quién eres, puesto que esas son ilusiones. Realmente tú eres más de lo que crees. Te piden que con esta carta que representa aquellas resistencias, te piden que comprendas que el triunfo no está peleado con la plenitud. El éxito no está peleado con la abundancia. El concepto o la definición de triunfo y o éxito depende mucho de, lo, de aquello que te genere paz, de aquello que te genere plenitud. Y justamente sobre eso te dicen, es importante también que quites esas creencias antiguas de lo que es el éxito, puesto que para ti en persona el éxito tiene un significado diferente al de otra energía, al de otra persona. Así que por favor, cáncer, enfócate en lo que realmente te da paz. No te resistas a la paz. Y con esto te quieren preguntar y quieren que contestes en este momento, de manera consciente, ¿qué tan satisfecho o satisfecha estás en tu vida? ¿Qué hay o qué es aquello que sí se puede mejorar en tu vida? Con voluntad. Ok, si no hay voluntad, por mucho que en tu mente quieras un cambio, si no hay voluntad sincera, si no hay este empoderamiento, esta fuerza de voluntad honesta de ti, no se darán los cambios. O sentirás como si estos cambios estuvieran raspándote. Y no es la idea, la idea en la vida es que fluyas con todo esto. Este, esta combinación de estas dos primeras cartas también nos hablan de que puede haber ascensos en la parte laboral o en la parte económica, como llegar como con un dinero eh, que te va a ayudar como a reforzar y como a invertirlo en, en estos proyectos que estás desarrollando. Y eso es muy bueno. Antes de gastarlo, Cáncer, inviértelo, Es muy diferente. Cuando inviertes, sabes que el beneficio va a tener un retorno de inversión, va a venir como dinero, ¿ok? Va a estar fluyendo el dinero. Cuando gastas, normalmente haces gastos basados en llenar ciertos vacíos, en tener ciertos placeres momentáneos y esos no te generan un beneficio a largo plazo. Entonces aquí te dicen, si en este momento se dan ascensos, en este momento llega dinero, se abren nuevos negocios, es importante que el dinero que recibas lo reinviertas. Lo reinviertas con la certeza de que al ponerlo a trabajar, al tener eh, esta apertura de la abundancia, porque aquí te decían comparte, comparte, esto se va a multiplicar. Compártelo con amor, compártelo desde tu esencia, desde la genuina intención de servir a los demás. ¿ok? Y con eso te vas a ir para arriba cáncer en este mes de octubre. Ahora, eso en cuanto a tus resistencias, la forma en la que, una vez que trabajes estas resistencias, la forma en la que vas a conectar con tu alma, tienes el 10 de bastos de cabeza. Y con esto nos dicen que en estos momentos puede ser que con las energías como se están moviendo y como has estado teniendo y vas a tener esta oportunidad de poner límites sanos, de reconocerte, de valorarte de sanar aquellas heridas que hayan sido eh, guardadas de experiencias anteriores, te dicen, puede haber un poco de estrés, puede haber un poco de tensión, sin embargo, esto puedes evitarlo una vez abriéndote a compartir, reconociéndote como un estudiante de la vida, no como un juez, Okay? No hay algún derecho que se te haya otorgado para juzgar a los demás o juzgarte a ti mismo, solamente se requiere que te abras a recibir, a compartir, a ser tú mismo tú misma sin esta necesidad de control, de posesión y entonces estas sensaciones de estrés, de tensión se van a disipar, puesto que son una ilusión solamente Cuando tú vibras en una energía livianita, positiva, no te sientes presionado o estresado El estrés y la presión viene de una necesidad de encajar Una necesidad de demostrar que eres todopoderoso, todopoderosa Pero si te quitaras todas esas creencias de querer ser el superhéroe ¿Quién serías? ¿Qué harías? ¿Cómo te vivirías? Vivirías más en paz, más tranquila, más tranquilo. Y esto te va a llevar, esta tranquilidad te va a llevar con el haz de copas. Primero, es importante que como este elemento de agua que representan las copas, te permitas fluir, ¿ok? Permitas que las emociones que lleguen en estos momentos, en este mes, fluyan. Vienen cambios importantes en tu vida, cáncer Y estos cambios tienen mucho que ver con un equilibrio emocional que ya has venido eh, pidiendo de manera inconsciente. Como, como si en algún momento hubieras sentido que se llenó el vaso de emociones ahí guardadas y como si quisieras ya sacarlas, hacer espacio. Y te dicen este es un muy buen momento. Octubre para ti cáncer es un muy buen momento para vaciar todo aquello que ya no te sirve, que ya no te funciona y entonces hacer espacio para nuevos hábitos, nuevas creencias nuevas alineaciones energéticas ¿ok? en relaciones vienen nuevas relaciones con mayor como mayor punch, como te van a empezar a empujar hacia, hacia tu verdadera esencia te van a mostrar quién eres y acuérdate que todas las personas que se presentan ante ti vienen a reflejarte una parte de ti mismo, de ti misma, para que la sanes. ¿Ok? Dicen por ahí, lo que te choca, te checa. Y en este sentido, aquello que te incomode de las personas es algo que hay que sanar. Es algo que todavía está ahí como un poco arraigado en creencias, en situaciones eh, que aprendiste, que pudieron haber sido dolorosas y que sin embargo te llevaron a una versión más alta de ti. Y ese es el trabajo de, de las personas y las relaciones que se vienen y se presentan. Ahora, en este mes cáncer, es importante mencionarte que todas aquellas relaciones y experiencias que se presenten en tu vida son pasajeras. Se van a mover, se van a ir, solamente vienen a reforzarte quién eres y a mostrarte que hay que sanar. Entonces, no temas, tampoco te reprimas. Es decir, ábrete a conocer nuevas personas. Ve con esta intención firme de con reconocerte a través de ellas, de remembrar quién eres a través de ellas, personas o experiencias, y entonces estarás listo para elevar tu conciencia, para despertar espiritualmente. Ahora, con este cuatro de copas de cabeza te dicen también que mmm, hay relaciones que ya, ya tienen mucho tiempo contigo, a tu lado, o compartiendo contigo. A veces estas relaciones es importante que tengan un momento de escape, un momento de salir de la rutina puesto que por la misma razón de ser tan duraderas, llegas a caer en esta parte de ya conozco, ya sé, sé por dónde, sé para cuándo. Y se hace mon la monotonía, caen en monotonía, cualquier tipo de relación, pareja, amigos, eh, laboral, llegan a caer en la monotonía hasta que llega un punto de quiebre y o... Oh, hay cierre de ciclos o hay tensiones entonces es importante cáncer que en estos momentos te des la oportunidad durante el mes de salir de la rutina de comprender que no eres poseedor ni dueño de esas relaciones de esas personas de esas situaciones ok solamente estás aquí para aprender eres un eterno estudiante y eso te hace un maestro Maestro, que a través de esas experiencias trascendidas, vividas vas a poder guiar a los que vienen atrás de ti o al lado de ti date esa oportunidad, cáncer para ya de juzgarte te dicen siéntete hijo o hija de ese poder superior lo eres, eres el hijo o la hija preferido preferida de el rey el dueño del todo ¿qué te puede faltar? solo te toca compartir toma la responsabilidad de tu vida y por cierto en estos momentos durante este mes habrá momentos en los que tu esencia tu verdadero yo salga en firmeza en claridad en intención, ok, cuando sientas esos momentos es importante que cuando lo expreses, lo expreses con total respeto, de ti hacia los demás y de ti a ti mismo, puesto que eh, estas energías que se están moviendo combinadas con Libra y Escorpio de repente ante esta claridad, ante esta... Mm, sensación de querer poner límites para entonces entrar en tu interior entrar contigo mismo y conocerte de repente puede llegar a sentirse como confrontado como si como si dijeras un no rotundo y de repente las personas alrededor que están acostumbradas a que digas sí aunque por dentro quieres decir no se van a sentir como movidas es muy importante que mantengas el respeto ok si estás viendo que hay una sobretensión, muévete. Y es muy normal si de repente sientes esta necesidad de estar como un ermitaño, como resguardado, como contigo para conocerte. Esto es muy normal en este mes y está aceptado. Y aparte de todo, es una muy buena idea. Porque eso te va a llevar a conectar con tu verdadera esencia para poder compartirla. Ok, cáncer, vas muy bien. Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, vamos a subir los siguientes videos y vamos a hablar del dinero, del amor, eh, de la salud, del trabajo y sobre todo vamos a hacer un, un concurso y por favor no te pierdas esta gran oportunidad, este concurso eh, vamos a seleccionar a una persona por cada signo y lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, activar la campanita, compartir el canal con tus conocidos para que también se suscriban y vamos a elegir a una persona para que tenga la oportunidad de vivir una lectura completa para su vida, para su trascendencia, no te pierdas esta oportunidad maravillosa porque... Saber qué partes hay que sanar, saber que cómo seguir una guía te va a dar esta apertura espiritual para que avances, para que sientas, para que vivas en paz, en abundancia. No te pierdas esa oportunidad, cáncer, participa, comparte, sé luz, sé un canal de luz para más personas. Gracias por estar hoy aquí. Nos vemos en el siguiente video.